Un fraternal saludo en Cristo Jesús, queridos amigos, y en María Santificadora, nuestra Madre. Hoy, primer sábado de mes, vamos a entrarnos en este retiro. Mantener la fe en medio del estrés. Este es el tema de hoy que vamos a, a desarrollar a continuación. Ante todo, coloquémonos en la presencia de Dios. Pidiendo la luz del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos en este, en este rato sea agradable a Dios, para que entre a nuestro corazón, para que abra nuestro entendimiento y nos dé la luz de su presencia. Oremos pues, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas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 Y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. A continuación, vamos a pedir también la presencia, la compañía, la asistencia de la Virgen María Santificadora en este primer sábado de mes y vamos a honrarla con siete Ave Marías. María Santificadora ha prometido muchas, muchas bendiciones a todos aquellos que la honren con las siete Ave Marías diarias. Por eso en este momento, antes de hacer esas, esas siete Ave Marías, vamos a respirar profundamente tres veces, dejando que el aire entre a nuestros pulmones y vamos a soltarlo muy suavemente durante tres veces en este momento de silencio interior invitemos al Señor para que venga para que esté presente en esta oración en este retiro para que nos acompañe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 como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo mantener la fe en medio de las crisis, en medio del estrés? Nosotros eh, hemos aprendido que la fe la, la vivimos casi siempre en el templo, en las ceremonias religiosas, en los rezos comunitarios en los momentos en que estamos disponibles para orar, pero la separamos muchas veces de las, de las condiciones o de las situaciones que vivimos en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces pensamos que la fe va por un lado y la vida va por otro. Eh, resulta que no es así. La vida es en la vida, es donde nosotros probamos nuestra fe. En las situaciones constantes, en la forma como vivimos, cómo afrontamos las situaciones, cómo resolvemos los problemas, cómo regulamos nuestras emociones, se comprueba nuestra fe o se pone a prueba esa fe que tenemos. Normalmente nosotros creemos que nos, nosotros mismos tenemos que resolver las situaciones y nos olvidamos de que tenemos el arma más poderosa que es la fe, la fe es la que obra milagros, la que hace que las cosas se den, la fe en Dios, el estar en su compañía, el no sentirnos que estamos abandonados de Dios, sino que estamos con Él, con Él para afrontar todas las situaciones que se presentan en el día a día. ¿Y qué es el estrés? ¿Por qué lo relacionamos con la fe? ¿Cómo vamos a hacer frente a a esas situaciones que para nosotros son complicadas y difíciles eh, teniendo como herramienta la fe. El estrés es esa respuesta neurofisiológica que se da ante los estímulos. Bueno, el estrés en sí es algo natural y, el, y en algunas ocasiones es necesario porque es como una alarma que se activa en nuestro cerebro cuando nos vemos ante un peligro, ante una amenaza o ante la necesidad de movernos para reaccionar frente a las situaciones diarias. Por ejemplo, eh, cuando nos estresamos porque tenemos poco tiempo para hacer algo y eso hace que nos movilicemos más rápido para lograrlo. O cuando tenemos que cruzar una calle y vemos que viene un carro, eh, a cierta distancia nosotros vemos que tenemos que apresurar el paso para librarnos de ser atropellados. En ese caso, el estrés es algo positivo porque nos ayuda a afrontar las situaciones. Bueno, nuestro cerebro es, es el que activa todo el funcionamiento del organismo y es el cerebro, el órgano más complejo y maravilloso que tenemos, que está siempre eh, aferrado a la función de pensar. ¿cierto? Constantemente nosotros tenemos el cerebro activado. Para, para reaccionar. Él percibe todas las emociones que experimentamos constantemente. Esas emociones que vivimos, si son positivas, agradables, que nos generan confianza, para nosotros hacen que nuestro cerebro produzca neurotransmisores que generan placer, como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, etcétera, que... Eh, nos generan paz, nos generan tranquilidad, pero aquellas emociones que sentimos como la ira, la tristeza, la impotencia, el miedo, la culpa y otras mmm, nos generan, eh, generan en el cerebro un neurotransmisor llamado cortisol que este hace que el cerebro ante lo que para nosotros significa un peligro o una amenaza, o una tristeza, sea real o sea imaginario, envíe órdenes de alerta a todo el organismo que lo prepara para huir o atacar. Esto es algo tan primario que sin darnos cuenta, sin que medie la razón, automáticamente las emociones eh, hacen que el cuerpo reaccione. Cuando algo nos estresa, inmediatamente se altera la presión arterial, el corazón se agita, se pueden dar palpitaciones, igual se agita la respiración, los músculos se contraen, las, las pupilas se dilatan y ahí se queda en la boca. La persona se ruboriza, tiembla, suda, etc. Y todas estas eh, emociones se expresan generalmente en el rostro, en la forma como miramos, en nuestra mirada, en nuestra en nuestro tono de voz, en los movimientos. Somos seres emocionales. Y cuando constantemente se vive en un ambiente, sea familiar o de trabajo, en el que se está sintiendo toda esa carga emocional negativa, la persona termina por enfermar. Los avances de la neurociencia, de la psiconeurociencia, han demostrado que los estados emocionales de estrés constante afectan el sistema inmunológico. Es por eso que muchas enfermedades tienen su origen en el estrés y en el manejo en que estamos haciendo de las emociones. ¿Por qué hablar de estrés y de fe? Resulta que de la forma como nosotros estemos manejando o viviendo esas situaciones constantes, eh. Depende también mucho cómo las vamos resolviendo y cómo nos va afectando también nuestra salud emocional, física y espiritual. Vivimos constantemente expuestos a muchos agentes estresores que nos roban la paz y la tranquilidad. Desde los problemas sociales, económicos y políticos que, que vemos en nuestro medio eh, y que vemos a través de las noticias y conocemos de nuestro entorno, de nuestro barrio, nos afectan como el desempleo, la pobreza, la violencia, la injusticia. Ahora, con el temor de, del COVID, de ser contagiados en cualquier momento, de salir a la calle, toda esta cantidad de cosas son eh, situaciones que nos ponen en alerta constantemente. Además de eso, algunas crisis familiares como los desacuerdos, las situaciones económicas, las relaciones a veces tirantes, ¿cierto? Cada familia tiene sus propias tensiones. Pero además de eso, no solamente son las, los agentes externos los que nos pueden estresar, sino también nuestros propios pensamientos, lo que nosotros nos imaginamos, lo que nosotros estamos constantemente, pensamos y lo que tememos que vaya a ocurrir o que pueda ocurrir cuando todavía no ha ocurrido, es la ansiedad, eh, eso que nos hace preocuparnos de cosas que todavía no han pasado, pero que muchas veces inconscientemente estamos manejando y están activando en nuestro cerebro toda esa cantidad de neurotransmisores que están produciendo en nosotros eh, una inquietud constante, una angustia, una ansiedad, un miedo. Ciertamente las ciencias sociales, la psicología, la, la medicina, la psiquiatría tienen mucho que aportarnos a estas eh, enfermedades o situaciones que vive la sociedad actualmente y tenemos que recurrir a ellas cuando es necesario, pero además de eso y sobre todo la fe nos ayuda, ¿por qué? porque la fe se fortalece en la oración en la medida en que nosotros frecuentamos ese encuentro personal con el Señor, esos momentos de intimidad con Dios en el que nos sentimos eh, sus hijos, el sentirse hijo de Dios, el sentirse amado por Dios, el sentir que en este mundo nosotros hemos venido porque Dios así lo ha querido y porque Él nos ama y nos acompaña en todo instante, a pesar de las dificultades que podamos tener. Esa fe va fortaleciendo en nosotros la capacidad de vernos y de mirarnos a nosotros mismos con una imagen nueva, de aceptarnos como somos, de mirar nuestra historia y aceptarla, y ser capaces de amar y de perdonar. Muchas veces lo que nos estresa a nosotros, lo que no nos deja eh, vivir en paz y nos roba la alegría, es el resentimiento la falta de perdonar, de aceptar que nosotros nos hemos equivocado y que también tenemos que pedir perdón a Dios y a las personas que hemos nosotros ofendido. En la medida en que nosotros nos encontramos en esa presencia grande, en esa presencia misericordiosa de Dios y de la Virgen María, nuestra santificadora que nos acompaña constantemente en el proceso de nuestra vida, en el día a día, en la cotidianidad, nosotros vamos a sentir esa fuerza que nos permite eh, ser capaces de, de soltar en las manos de Dios aquello que nos estresa y que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar, que ya son definitivas, que no hay nada que hacer, que, son, que tenemos que elaborar un duelo por algo que ya, eh, ya nosotros no podemos volver atrás. En la oración y a través de la fe nosotros aprendemos a comprender qué es lo que realmente nosotros podemos cambiar y cómo podemos hacerlo desde la ayuda de Dios, desde la, desde la asistencia del Espíritu Santo y qué es aquello que nosotros tenemos que soltar, que abandonar en las manos de Dios Padre. Ese discernimiento, esa sabiduría es la que da el poder de la oración y con esa fe vamos a mirar eh, este momento presente que estamos viviendo cada uno de nosotros, siempre con la, con la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo y con la presencia de nuestra madre santificadora que no nos abandona y que quiere que nosotros Vivamos esta vida a plenitud, esperando la venida de nuestro Señor Jesús para vivir también eternamente con Él. En este momento, toma papel y lápiz y vas a responder a la siguiente pregunta: En este momento de tu vida en el que estás pasando, ¿qué situaciones te causan estrés? Piensa en. ¿Qué, ¿Cuáles son esas situaciones que te preocupan, que te angustian, que te están generando en este momento angustia? Entonces, damos unos minutos para que puedan responder a esta pregunta. Después de que has respondido cuáles son esas situaciones que te están generando angustia o estrés, vas a pensar por un momento qué te está produciendo, qué, qué, qué te produce, qué sientes. Cuando piensas en esas situaciones, qué produce cuando te enfrentas a esas situaciones en tu cuerpo, en tu mente, si te da dolor, mareo, cansancio, dolor de cabeza, algo que sientas en tu cuerpo. Y también algo que, que sientas como, qué emociones sientes, sientes rabia, dolor, impotencia, en fin, te dejamos pues también unos minutos para que pienses. Y escribas. Y la tercera pregunta es, ¿cómo reacciono normalmente ante esa situación? ¿Qué estoy haciendo frente a eso? ¿Cómo me estoy comportando ante esta situación que me está generando estrés? Entonces vamos a escribir que, cuáles son esos comportamientos que estoy asumiendo frente a eso. Todo, estas tres preguntas es necesario que las respondamos. Eh, por escrito porque nos va a ayudar a ser más consciente de cuáles son esos mecanismos que tenemos que utilizar para salir de esa situación. Les dejamos también unos, un, unos minutos para que respondan a esta pregunta. Ahora los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar atentamente la palabra de Dios que nos va a hablar hoy el Señor a través de ella. Lectura del Evangelio según San Juan. Juan 2 del 1 al 11. Tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra de los que se usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron, creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a pensar un poco en el contexto en el que se desarrolla este, esta palabra del Evangelio tan hermosa. María eh, y Jesús están en unas bodas, son invitados a las bodas de unos paisanos en Galilea. Eh, parecer, al parecer, María... No está sentada esperando ser atendida, sino que nos da a entender que ella está involucrada completamente. Él, entre los que están celebrando las bodas, atendiendo a los, a los invitados. Para los judíos era muy importante el prestigio, el quedar bien y ante, ante los conciudadanos, ante sus paisanos eh, y más en una celebración como esta que es el matrimonio. La presencia de María y de Jesús en ese momento parece indicarnos que ellos quieren santificar también nuestra vida conyugal, las fiestas, nuestras reuniones, nuestra vida cotidiana. Jesús estaba empezando a darse a conocer, empezando a llamar a sus discípulos que lo empezaban como a conocer ya como, el, como Jesús, como el, como el Salvador. Y... Y María, eh, María sí lo conocía muy a fondo en su corazón. En ese momento se presenta una situación de crisis, una situación que pudiera generar estrés, porque resulta que el vino se estaba agotando. Y los parientes y las personas que estaban compartiendo parecía que no se habían dado cuenta de este pequeño detalle que a la final era muy grande, pero María con su intuición maternal ella sí se percata de que hace falta el vino. ¿Qué hace María ante esta situación de estrés? ¿Qué hace María frente a esta situación que podría generar un caos, eh, un desprestigio? María va y con su prudencia acude a Jesús. recurre a Él para que Él solucione la situación. Eh, ¿Cómo se le ocurría pues a María pedirle ese milagro? María, En la respuesta de Jesús vemos como esa extrañeza de Jesús ante María y pareciera que fuera un reproche, pero conociendo eh, la, la relación íntima entre madre e hijo, esa respuesta pareciera más bien hablarnos de esa familiaridad y de esa comunicación tan cercana que ellos dos tenían. Sin embargo, ¿cómo sería la mirada? y la intervención de María a Jesús, que hace que Jesús eh, apresure los comienzos del Evangelio con este gesto. Y e inmediatamente María llama a los sirvientes y les dice que hagan lo que Jesús les dice. Este es hacer lo que Él les diga, es como el, el, la misión de María, llevarnos a que, a que nosotros obedezcamos, lo que Jesús quiere de nosotros. Luego, ¿qué nos dice este Evangelio a nosotros? ¿Será que nosotros ante las situaciones difíciles, ante el estrés, ante las preocupaciones, los problemas, recurrimos a María para que interceda Jesús por nosotros? ¿Será que nosotros sí estamos dejando en manos de Dios? Eh, las situaciones para que nos ayude a resolverlas O estamos eh, colocando sobre nuestros hombros Todas las preocupaciones cada vez más y más Hasta enfermarnos Y no estamos utilizando la fe para resolverlas Hasta qué punto nosotros Nuestra fe nos sirve para la vida Y en medio de la fe estamos descubriendo El camino de solución entonces ahora vamos a darle nosotros una respuesta a Dios. Y esa respuesta a Dios es nuestra oración. Una oración en la que vamos a entregarle al Señor en estos momentos, esas situaciones. Y, y vamos a hacerlo siempre, siempre, cada que tengamos una situación. No es conveniente mm, tomar decisiones en momentos de una, una alta carga Emocional, momentos en que tenemos ira, rabia, tristeza, dolor, miedo. Eh, no es conveniente tomar una decisión apresurada, sino acudir a Jesús antes para que Él nos ayude a solucionar. Vamos a cerrar los ojos, a sentarnos cómodamente. Vamos a sentir cómo el aire entra a nuestros pulmones y tengamos un momento de recogimiento en el que nos olvidemos de todo lo que está a nuestro alrededor y nos centremos y focalicemos nuestra atención en el Señor que está presente, como Él lo prometió. Imaginemos o más bien sintamos que en este momento Jesús y María entran a nuestra casa, Jesús y María en tu casa, como en las bodas de Caná, ahí presentes, están ahí compartiendo esa vida familiar, eso que estás viviendo, en ese momento abramos nuestro corazón para que entren a nuestro ser, a la intimidad de nuestro ser y hablemosles, hablemosles como se habla con el amigo más especial, que siempre nos perdona, que siempre nos acompaña, que siempre nos comprende, que sabe toda nuestra situación. Mostrémosle al Señor y a María lo que hay en nuestra casa, lo que hay en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras familias, esas relaciones que a veces perturban, quitan la paz, roban la alegría. Pidámosle a, a Jesús que entre a intervenir, que entre Él con su poder sanador a darnos la paz, que podamos comprender qué es lo que Dios espera de nosotros en este momento, cómo actuaría Jesús, cómo actuaría María en la situación en la que yo estoy viviendo, cómo sería su respuesta. Escuchemos lo que el Señor quiere decirnos a nuestro corazón. Él está aquí presente te escucha, te conoce, te ama, no quiere que sufras. Dile al Señor que te perdone, que te ayude para regular esos sentimientos y esas emociones que generan también perjuicio en el ambiente familiar. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de mirar. Las palabras que dices, los movimientos, cómo están afectando a los otros. Están generando también estrés, crisis en otras personas. Si es así, entonces pídele perdón a Dios. Y pídele su fuerza para mejorar. Y si en tu corazón hay tristeza, hay angustia. Hay preocupación. También pídele al Señor que sane esas heridas que tienes, esas heridas que piensas que otros te han hecho por maldad. Y pídele al Señor que puedas comprender que a lo mejor no hubo intención en el otro de hacerte daño, sino que te sientes así por tus heridas. Porque tal vez eso te recuerda heridas pasadas, heridas que están en el fondo del corazón, en el subconsciente y que salen a flote en los momentos en que te encuentras ante una situación difícil. Pídele al Señor que te dé la capacidad de perdonar al otro, de perdonarle, de sacar eso de tu corazón y también de perdonarte a ti mismo. Por las culpas o por las vergüenzas o las situaciones que hayan pasado Entrégale al Señor tu vida en este momento Señor Jesús que estás aquí presente Y a ti Madre Santificadora Toma mi situación en este momento Todo lo que me preocupa, todo lo que me angustia Yo te pido que me ayudes a llevarlo con sabiduría y en tus manos benditas, Señor, también dejo aquellas situaciones que no puedo cambiar. Que ya no puedo hacer nada para solucionar. O que no están en mi alcance. Para que tú las tomes, Señor, y yo sea capaz de aceptar tu voluntad. Aceptar tu voluntad en mi vida. Aceptar lo que ha pasado. Ver el pasado como algo que ya pasó. Que no traiga a mí más recuerdos dolorosos ni tristes, y mirar el futuro con esperanza, viviendo cada día, viviendo este presente, este momento que tú me das, gracias por tu paz Señor, gracias por tu alegría, gracias porque vienes a nuestra hogar, a darnos ese vino nuevo, ese vino de la esperanza, ese vino de la paz, el vino de la gracia, Gracias, Madre Santificadora, Virgen Santísima, que intercedes por nosotros para generar en estos momentos el regocijo del compartir, del compartir en la fiesta de la vida, en las bodas del cielo, en la presencia de Jesús. Gracias, Madre bendita. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en este momento, en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, queridos amigos, hemos eh, terminado este momento de retiro. Eh, Jesús y María han entrado a tu casa para quedarse en ella que habrán encontrado en ella, seguramente que María en su corazón ha intuido eh, todas las necesidades y ya con toda seguridad las ha colocado en las manos de Jesús para que obre. tengamos esa confianza, tengamos esa confianza porque hoy primer sábado de mes de octubre, mes del santo rosario, mes de, de las misiones, Jesús y María han hecho la misión en tu casa en la casa de tu corazón y en la casa de tu familia. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te siga iluminando y que este mes sea un mes dedicado a María con el Santo Rosario y que sus bendiciones lleguen a cada uno de ustedes en este día y siempre. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen los acompañe, y Dios les pague por todo.